hola amigos bienvenidos a este vídeo os voy a enseñar este programa que no sirve para nada simplemente es un poco divertido o anecdótico es para poner hormigas en la pantalla no hace falta instalarlo tiene una versión portable aquí tienen más información gratuito tiene varios idiomas consume bajos recursos bueno la descarga es desde aquí fijaros que poco ocupa 217 kilobytes vamos a escoger la versión portable para no instalar en 3 segundos comienza la descarga. Si estamos en Windows 11, botón derecho, extraer todo. Dejamos esta casilla marcada para poder ver los archivos instantáneamente. Le damos a extraer. Ya tenemos el archivo descomprimido, vamos a ejecutarlo. Doble clic, izquierdo de ratón. Ya tenemos las hormigas por aquí. Dando por saco, podemos cambiar la velocidad. Podemos cambiar la transparencia. El tamaño... La cantidad hay aquí opciones referentes a cómo se mueven. Podemos hacer que vayan al cursor o que vayan al cursor pero solo cuando se mueve. Podemos hacer que huyan del cursor o que huyan del cursor solo cuando se mueve. Pasear, creo que es que van ahí a, a su libre albedrío, pero no lo sé exactamente. Si queremos que comience el hormigueo con Windows, marcamos esta casilla. Si queremos desactivar, tenemos también esta casilla. El idioma se cambia aquí. Lo digo porque a mí me salía en inglés la primera vez. Si no funciona, podéis ir a Extras, Ejecutar como administrador. Vamos a ver si es verdad que consume poco de RAM y de CPU. De CPU nada y de memoria RAM sí que consume algo. No es mucho, pero tampoco es poquísimo para lo poco que es el programa. Ya está, muchísimas gracias por la visita, espero que tengan un buen día, chao, chao.